realizando la inspección in situ de las estanterías, tal y como marca la legislación de prevención de riesgos laborales para garantizar el correcto mantenimiento de las estanterías. Previo a la visita y a la inspección, hemos realizado el chequeo de toda la documentación relativa con la instalación, tales como planos, placas de características y demás documentos que nos permiten comprobar que las configuraciones de la instalación son correctas. Una vez realizada la revisión de la documentación, comenzamos la inspección comprobando los distintos elementos que componen la estructura, como por ejemplo los puntales, las diagonales o los elementos y accesorios de protección como pueden ser las protecciones laterales o las anticaídas. También tendremos en cuenta aspectos generales del almacén para garantizar la seguridad en el funcionamiento de este, como pueden ser las unidades de carga utilizadas, equipos de manutención, correcta iluminación o orden general sí, en las instalaciones. En la inspección el cliente recibirá un informe en el que vendrán detalladas cada una de las incidencias detectadas, indicando la gravedad y las recomendaciones de su sanación que deben realizar los clientes. Marca la normativa vigente. Este informe tendrá una validez de un año desde el momento de